Eh, llegamos al acceso al portón del Paseo de los Orcones, hay que esperar a que siete y media abran, se hace una pequeña cola, acá le mostramos. Ya pues Hay varios amigos pescadores esperando para el ingreso. Así que bueno, ya falta poquito, entramos al Paseo de los Orcones y eh, nos vamos a pescar pejerreyes inaugurando la temporada 2022 de la especie que tanto nos apasiona. Esperamos tener suerte y traer unas buenas imágenes.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 する Se vuelve solo. <ríe> ¡No, no, Thank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 También cuento con sector de camping, con luz eléctrica las 24 horas. Sí. Este, después venta de carnada. Ah, eso es importante, después, hay mojarraca, ¿no? Sí. Y después lo que es una proveeduría con bebidas, hielo, carbón, leña, lo que, lo que la gente necesite para el, para el asado. Y muy buena pesca, la muy verdad buena. espectacular la pesca de pejerrey. Bueno, Se les recomiendo. Mucho que la recomiendo. Gracias Martín y bueno, bueno vamos a bajar los teléfonos ahí, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Mirá la pescado que me metiste de barilla Como un no? Sí. El primero es? El primero Ah Pero Ahora porque estaba ayuda al que estaba para la chava Por, por más lejos Claro Espera vos No, estaba complicado